Si volviera atrás, ¿cuántas cosas cambiaría? ¿Cuántas cosas viviría? Intentaría estar al día, conseguiría estar en paz por una vez en la vida Empezaría de cero, pero tengo lo que tengo Quisiera volver atrás y cambiar todo mi pasado, tener otro presente No temer conocer otra gente, estar pendiente de los que me quieren No preocuparme tanto por los que continuamente me hieren Alejarme de ellos y acercarme a los que sí que me comprenden Aprovechar oportunidades brindadas en tan pocas ocasiones Que deje pasar por dejar escapar las cosas por no saber manejarlas No me dejé llevar, quería tanto alcanzar una meta que yo solo me lamento Pero no podría volver a esa parte del cuento Querría volver a vivir con tantas experiencias, pero tan fuertes que solo pienso en ellas para pensar que ese día tuve suerte. Que peor sería la muerte que vivo solo, pero con salud. A veces me gustaría dormir para siempre en mi ataúd. Los días del calendario pasan y pasan, pero son insípidos y rutinarios. Tanto que me cuesta creer que estemos en el mundo para esto. Tranquilo, una masa de huesos y carne vagando por el mundo, creando y destruyendo todo lo que se encuentra tras su rumbo. Dicho su invento llamado el dinero, viviría mejor en un agujero. No lo creo, pero veo el comportamiento de los animales en libertad. Que a pesar de las presas que los quieren cazar, viven sin molestar, sin afectar negativamente a su hábitat natural. Aprendemos en la escuela cómo es nuestro entorno, pero lo tememos. Confiamos en otras personas que provocan que nos derrumbemos. Volvería al pasado más atrás de cuando yo llegué a nacer. Acabaría con Adán y Eva por causar tal daño al aparecer. Si volviera atrás, ¿cuántas cosas cambiaría? ¿Cuántas cosas viviría intentaría?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 si volviera atrás lo intentaría ser disco del año copiando a otros Intentaría salvar la vida de aquellos maestros que acabaron muertos Quizás deban estar mejor las cosas como son, no modificarlas Porque quién sabe si se desataría el caos con tan solo tocarlas Quizás amargaría alguna gente en la vida sin ni siquiera saberlo Que por una ruptura mía esa mujer nunca llegara a conocerlo Pero debo reconocerlo, soy egoísta tantas veces Que prefiero no tener nada para no tener que aborrecerlo si volviera al pasado acabaría con las fábricas de refinado de petróleo. Acabaría con las multas que tienen demasiado poder. Que tienen el monopolio de países que no se pueden abastecer. Pararía la pobreza y la moneda en el mundo nunca llegaría a aparecer. Todos tendrían las mismas condiciones con la opción de vivir cómodos. O acá sobre las demás personas si lo consideran. Donde la cantidad de dinero no es impedimento de ninguna manera. Pero no puedo cambiar el pasado, lo haré con el presente ya que por algo se empieza.